Y llegó la hora de a escribir nuestras propias funciones. Si bien no es realmente imprescindible escribir funciones en un programa, la realidad es que a medida que la complejidad o el tamaño del programa aumenta, es, se vuelve casi una, una necesidad. Vos podrías escribir tus programas escribiendo todo el código en un solo archivo y sin utilizar funciones para nada y hasta por ahí podrían llegar a funcionar. Pero la verdad es algo que no te lo voy a recomendar de ninguna forma. La palabra clave que vamos a usar para definir funciones es function. La sintaxis general es bastante sencilla. Se empieza por function, después viene el nombre de la función, que acá es el nombre que vos le quieras dar. Generalmente se recomienda usar nombres lo que se conoce como mnemotécnicos. Es decir que al leer el nombre de la función se entienda rápidamente qué es lo que la función hace o qué parámetros recibe y demás. Después vienen los paréntesis y dentro de los paréntesis la lista de argumentos. Luego abren las llaves, se escribe el código propio de la función y se cierra la llave. Por ejemplo, acá tenemos una función cuyo nombre es suma y su objetivo es, como te podrás imaginar, sumar dos números. Los argumentos que recibe son una variable que se llama pesosnum1 y una variable que se llama pesosnum2. Y acá introducimos una nueva palabra reservada que es return. Return lo que hace es definir cuál es el valor de retorno de esta función. En este caso es el cálculo de num1 más num2. Para invocar o usar la función suma, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero escribir su nombre, en alguna expresión donde tenga sentido hacerlo. Después los paréntesis y acá le estamos pasando ya los parámetros específicos de la suma que queremos calcular. ¿Sí? En este ejemplo lo que estamos viendo es una asignación a una variable que se llama pesos s del de resultado de evaluar la función suma con los parámetros 3 y 5. Recuerda que lo que estás viendo de la de, del lado derecho del igual es una expresión. Una expresión de tipo función. En definitiva, el intérprete va a realizar una serie de cosas que ahora vamos a ver, pero al final de todo la asignación va a ser del de resultado de reemplazar suma de 3,5 por bueno, el valor que le corresponda. Veamos cómo funciona entonces lo que hace el intérprete. Lo que va a suceder es que, volvemos a ver la, la llamada, vemos que el primer parámetro que se le pasa a la función es el 3 y el segundo es un 5. Esos parámetros se corresponden con las variables o los argumentos de la función. Es? Lo que sucede en definitiva es que a la variable pesos num 1 se le asigna el número 3 y a la variable pesos num2 se le asigna el número 5. Eso sucede simplemente porque las posiciones de los argumentos y los parámetros coinciden. Después la expresión num1 más num2 se reemplaza por el cálculo efectivo que es 3 más 5, o sea 8, y eso es el valor que retorna la función a partir de la palabra return. Entonces en definitiva la expresión suma de 3,5 se reemplaza por el valor 8. Y eso es lo que se asigna a la variable S. Cabe aclarar que los parámetros que se le envían a la función. Pueden ser cualquier tipo de expresión. No necesariamente literales. Y ni siquiera tienen que ser necesariamente del mismo tipo. Basta con que sean expresiones bien formadas. Pueden ser variables. Como en este caso. Donde en realidad lo que va a suceder es que. Primero se va a reemplazar la expresión pesos A por su valor. Y después ese valor se le va a enviar a la función suma, asignar al parámetro y demás. Puede tratarse de una expresión aritmética un poco más compleja como es esta, donde el 5 menos pesos C primero se va a resolver reemplazando pesos C por su valor actual, después calculando 5 menos ese valor y eventualmente reemplazando la pesos A por su valor y todo eso mandándolo a la función suma. También puede ser que uno de los parámetros se calcule a partir de una llamada a una función. En este caso estamos llamando dos veces a la función suma. Entonces, primero se va a calcular suma de 9, el valor que tenga pesos b. Esa expresión se va a usar para darle valor al parámetro pesos num2. Y el valor de la variable pesos a se va a usar para darle valor al parámetro pesos num1. Todo eso se va a reemplazar por el valor de la suma. Este es un ejemplo interesante porque... Si bien sintácticamente esto es correcto, es decir, tanto comillas hola como comillas chau son expresiones válidas y todo digamos, está bien escrito, lo que va a suceder es que la función no va a poder ser capaz de calcular la suma de hola más chau. Simplemente PHP no acepta que se sumen cadenas de caracteres. Entonces esto va a producir lo que se conoce como un error de tipos.